El programa de acceso a la educación superior PASE-UPLA tiene como propósito restituir el derecho a una educación de calidad en todos sus niveles. En el caso de la educación superior, se pretende promover la equidad en el acceso, facilitando el progreso y titulación de estudiantes que ingresen a la educación terciaria a través de acciones permanentes de acompañamiento y apoyo. Los objetivos del programa PASE apuntan a permitir el acceso a una educación superior de estudiantes destacados y destacadas en la enseñanza media mediante acciones de preparación y aseguramiento de cupos adicionales a la oferta académica regular por parte de las instituciones de la educación superior participantes del programa. A su vez, facilitar el progreso de estudiantes que acceden a la educación superior a través de actividades de acompañamiento que faciliten su permanencia en la institución donde cursan sus estudios. ¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder ser un cupo habilitado PASE? En primer lugar, haber egresado dentro del 15% superior del puntaje de ranking de tu establecimiento. En segundo lugar, haber rendido la PCU, prueba de acceso o equivalente de ingreso para la educación superior. En tercer lugar, haber cursado tercero y cuarto año medio en un establecimiento perteneciente al programa. Por último participar de todas las actividades que nuestro programa implementa en tu establecimiento. No olvidar que, si bien la asistencia no es un requisito propiamente tal, es un factor importante a la hora de diferenciar tu puntaje, por lo que se obtiene una bonificación al superar el mínimo de 85% de asistencia a tu establecimiento y obtendrás otra bonificación por postular a una universidad de tu región. Dato importante para recordar. El programa PASE es solo vía de acceso y acompañamiento, por lo que el financiamiento de tu carrera es independiente de este y debes postular a los beneficios que otorga el Estado. Para esto, debes completar tus fugas y tener tu registro social de hogares al día. Si quieres más información sobre cómo financiar tu carrera, puedes ingresar al portal www.beneficiosestudiantiles.cl. El programa PASEUPLA posee un equipo de preparación en la enseñanza media, cuya misión es fortalecer las habilidades transversales en sintonía con el currículum de tercer y cuarto año medio, promoviendo un manejo comprensivo de este mediante la formación de competencias cognitivas intrapersonales e interpersonales desde un enfoque de acompañamiento integral. ...nuestro despliegue territorial va desde Casablanca a Chincolco... ...pasando por 20 establecimientos a lo largo de la región de Valparaíso... ...y desde el año 2015, año en que nació el programa... ...hemos acompañado a más de 10.000 estudiantes... ...de tercero y cuarto año medio... provenientes de los distintos establecimientos de nuestro territorio... ...el equipo PEM te invita a ser parte de nuestras actividades... ...ya sea las que desarrollemos en tu establecimiento fuera de él o en la modalidad online según la contingencia nacional. Por otro lado, en el componente de Acompañamiento a la Educación Superior, de PASE UPLA, contamos con un equipo de profesionales que acompañan a estudiantes que hayan ingresado por cupo PASE en su primer y segundo año de carrera, otorgándoles apoyo psicoeducativo, orientación académica y orientación vocacional en el ámbito personal, social y profesional. Para esto, contamos con un equipo de orientación y psicología, en donde existen psicólogos y orientadores y orientadoras y un equipo de acompañamiento académico en el que estudiantes de tu propia carrera te apoyan y asesoran con tu tarea SPAR. Te invitamos finalmente a encontrarnos en redes sociales, en nuestro fanpage de Facebook e Instagram PaseUPLA o a escribir tus dudas y comentarios al correo pase uplacl -upla Recuerda que los talentos están igualmente distribuidos entre ricos y pobres en todas las etnias y culturas. Programa Pase Upla